qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora en que escuches o veas este blog con v mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y hoy os voy a contar eh, la manera mediante la cual nosotros identificamos un prospecto hoy hablamos de marketing business to business de empresas que venden a otras empresas y lo que voy a contaros aquí es cómo podemos identificar un prospecto o sea un cliente objetivo y pasarlo a detectar esa necesidad para luego hacer la acción de venta y cerrar la operación y determinar cuándo pasa eso en cada paso y usar también el marketing de contenidos con qué estrategia usar el marketing de contenidos para hacerlo pasar de un sitio a otro aunque pueda parecer un barullo de verdad quédate hasta el final porque te interesará saber cómo funciona el marketing business to business y cómo detectamos a través de contenido la necesidad y el momento de hacer la venta exacta en este tipo de marketing bienvenidos entramos en materia bueno aquí estamos eh, lo primero que tenemos que entender es antes que nada si quieres echarle un vistazo a este vídeo que verás aquí arriba para ver un poco cómo se puede captar vender más en marketing business to business con comerciales enchufados en big data con marketing digital no te pierdas este vídeo ahora sí vamos al, al tema os cuento primero está el concepto de prospecto o lead vamos a hablar en castellano que para eso tenemos un excelente idioma veis aquí en este funnel que yo he escrito que yo he dibujado veis que hay funnel es un embudo en la parte de arriba podéis ver lo que son la palabra prospecto ese prospecto se convierte en es un, un antes de convertirse en un marketing en un lead en un posible comprador tenemos que identificar claramente quién es o sea es el buyer persona ¿no? nuestro cliente objetivo es un director de compras de una empresa hotelera bien ya tenemos un buyer persona en este embudo que veis aquí a, a mi lado pues podéis identificar lo que son prospectos qué acciones tenemos que hacer para identificar un prospecto para que se convierta en un marketing lead en un un lead cualificado en marketing. Bueno, pues lo que voy a contaros ahora es el embudo de lo que pasa a ser un prospecto, a ser un lead cualificado en marketing, que tiene necesidad, a ser un lead cualificado en ventas, o sea, que tiene necesidad e interés. Y es donde tenemos que hacer la acción comercial, uh, vía offline o vía online. Me da igual, porque hoy no es un marketing ni on ni off, es un marketing en un entorno digital, acordaros bueno pues la estrategia a seguir viene dada por lo que es el marketing de contenidos hay tres fases en este segundo embudo lo que vais a ver aquí y haga colorines es la primera fase con un prospecto o sea con un potencial cliente una vez identificado lo que tenemos que hacer es fomentar el engagement palabra el fomentar la participación ¿Por qué no usamos palabras en español tan bonitas como participación y tenemos que hacer la pijotada y usar el palabra del engagement bueno vamos a hablar de participación lo primero que hay que hacer es fomentar la participación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente lo hacemos eh, con tráfico pagado, identificando en LinkedIn, en Facebook, en Google, en las personas que hemos hablado anteriormente o con bases de datos de emails y públicos similares. Lo hemos explicado muchas veces en este canal. Suscríbete, por cierto. Bueno, pues una vez identificamos exactamente eh, a nuestro cliente objetivo, lo que tenemos que hacer es que participe, que clique. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues educándolo. Lo veremos en el próximo embudo. La segunda fase para que pase a ser un lead cualificado de marketing, o sea, un prospecto que tiene que tiene esa necesidad, lo hemos detectado, es eh, ¿qué, qué hacemos con ese prospecto, es segmentarlo, cualificarlo, o sea, tenemos que averiguar en qué tiene esa necesidad para poder trabajar luego eh, el momento en el cual tiene además la tercera fase del embudo interés. Y cuando tiene interés, o sea, es un prospecto, un buyer persona que pasa a ser un lead, un marketing lead, un qualified marketing lead, que pasa a ser porque detecta ese interés que ya sabemos que ha clicado, tiene interés y además pasan cosas en el momento en que eh, además de interés es el momento de compra, aquí es donde tenemos que hacer la oferta, llamarle, enviarle un mail, enviarle un, un SMS, un chatbot, lo que queráis en digital o simplemente el comercial a dos patas, haciéndole una gestión comercial. Es el momento en que nosotros decimos que el prospecto está caliente, un hot lead, hablando en anglicismos. Vale, tenemos esos tres embudos, falta el tercero. El tercero es qué estrategia tenemos que hacer con nuestro marketing de contenido sabiendo lo que os he contado. Bueno, pues aquí lo tenéis. Arriba del todo, cuando teníamos un prospecto, o sea, un cliente objetivo, un posible cliente objetivo nuestro, un lead en inglés lo que hay que hacer es educarlo y se educa a través de infografías de vídeos que para eso están los audiovisuales de vídeos con texto todo lo que queráis pero tenemos un minutito 40 segundos hacerlo simple para que ese posible cliente vea en los canales que suele ver aunque sea abriendo el marca o abriendo el financial times con google adwords con lo que haga falta vea y lo eduquemos en nuestro producto o servicio con ese tipo de flashes para pasarlo al segundo estadio el segundo estadio el segundo estadio perdón es el que veis aquí en color verde y allí es cuando han clicado lo que tenemos que hacer como estrategia de marketing de contenidos cuando pasa eso es conducir al cliente hacia el interés ya sabemos que tiene un interés hacia que tengo una necesidad perdón hacia el interés y cómo lo hacemos bueno pues normalmente usamos esos estos tres tipos de de contenidos a través de webinars para explicar cómo mejorar su proceso de a través de comparativas 1 2 y 3 para que pueda él tomar una decisión o a través de casos de éxito por ejemplo etcétera etcétera cuando estamos en esta segunda fase conducimos al cliente a que nos diga exactamente eh, lo que necesita y fomentar que pase a esa tercera fase encuentros en la tercera fase sí y esa tercera fase es la venta cuando se produce ya que el cliente está en esa nube de buyer persona ha entrado en nuestra web o nos ha dicho que le puede interesar eso tiene necesidad lo ha detectado porque nos ha dicho que sí viene esa tercera fase en la cual ya le ofrecemos en la cual hacemos un demo hacemos una presentación una infografía un producto ad hoc una visita comercial o una propuesta de visita en el momento en que suceda. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, si miráis el vídeo de aquí arriba, veréis cómo podemos conseguirlo a través del Big Data con todas las acciones que hace nuestro cliente potencial en nuestra web o en nuestros envíos de email, chatbot, etcétera, etcétera. Son otros vídeos los que os voy a proponer. Bueno amigos, espero que, aunque sea breve, que sea bueno y que lo entendáis, espero haberme explicado bien. Si no, ya sabéis que ahora hay dos vídeos a continuación que os pueden seguir interesando para eh, descubrir necesidades, aprender y estar metidos en el meollo para vender más y tener cliente a largo, larguísimo plazo y gestionarlo con cross-selling, upselling, etcétera, etcétera. ¿Qué más os voy a contar? Seguís aquí en este canal, tanto en Mallorca Podcast como en Plandenfoque.com. Os espero en el próximo. Hasta luego. Tchau.